Esta máscara, las respuestas sencillas que propone. Sé que estos atajos siempre tienen consecuencias. Atreus, tú la has cargado. ¿Qué opinas? Que es una posibilidad? En el peor de los casos tendremos algo que Odín quiere. En el mejor, si nos da todas las respuestas, entonces podremos avanzar y no morirá nadie. Mm -hmm. Excelente. Ahora solo necesitamos llegar a Asgard. Sé que ha sido una carga para todos. Sé que se preguntaron para qué me sacaron de ese agujero. También lo hice. Pero ahora es claro. Me necesitan para esto. Este es mi propósito. Por última vez... Levantaré mi lanza y yo nos guiaré hacia Asgard. Perdón, pero si tienes cómo llegar a Asgard, ¿dónde estuvo esa idea todo este maldito tiempo? Esa es una muy buena pregunta, hermano. ¿Tú protegiste a Asgard? Nos hubieras matado a todos. Y debíamos darle tiempo a Loki para que encuentre su destino. Aquí está. Todo condujo a esto. Si podemos entrar, yo iré tras Odín. No te detendré. Podemos hacer ambas. En el blanco, hermano. Si la máscara no nos da una salida, aún tendremos la ventaja sobre él. Mm -hmm. No sirve. Entonces hagámoslo. Y rápido, antes de que nos vea venir. Odia las sorpresas. <susurra> ¡Detente, maldito tronco! Aún quiero escuchar los detalles de este... Eh, nuevo camino a Asgard que tienes ¡Habla! Es un camino antiguo No podemos llegar desde aquí ¿Dónde entonces? Déjame recoger mis cosas y les mostraré Tú no tienes cosas ¿Y a dónde vas con esa máscara? Brock? Eso le pertenece al niño Se la ganó Todo lo que hiciste fue una sucia sopa pasable Brock, está bien No, no lo está Esto no está bien Todas las piezas no hacen una verdad. Por ejemplo, ¿por qué está llamándote Loki? ¿Sabes que ese no es su nombre? ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡No te callas! Entre todas las cosas, Odin. Suelta al niño y enfréntame. Dile a tu hermano que me arroje la máscara y tendrás un trato moverte! Freya, si se muere... <ríe> ya... No era parte del plan. Pero si muere, estaremos a mano por Hainan. Y honestamente, es una ganga. Te mataré. Planea eso. <ríe> Qué lindo volver a pasar tiempo contigo. Freya, por favor... Ah, ah, ah. No puedo estar en dos lugares a la vez. Free. Oye, si no me muevo, tú tampoco. No hagas nada que lamentes. Lamento varias cosas. Matarte no será una de ellas. ¡Libera a mi hijo! Yo tengo el control aquí. Arrójame la máscara. Ahora. ¡Atrájame! ¡Atrájame! ¿Qué mal, hijo? Parece que sí habrá guerra. Por favor, tienes que salvarlo. Tienes que hacerlo. No puede. No puedes. Quizás si vuelvo al lago... Sé lo que hiciste y te perdono. Pero debes parar. Debes soltar. Brock. Quiero todo este tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora? Ahora matamos a Odin y a cualquiera que se interponga. Atreus. Ven. ¿Qué? ¿A dónde? Ya no importa. ¿A dónde vas? No puedes huir de esto, Kratos. Odin no parará hasta que lo detengamos. Te necesitamos aquí.